el sistema para capturar el agua que he utilizado es similar a este lo que pasa que hay tanta zarza y tanta maleza para arriba desde donde viene la manguera que no se puede acceder a ella sin desbrozador y entonces bueno, consta un bidón de 25 litros como, como corriente. le he cortado una parte le he puesto una rosca macho macho de pues eso, de fontanería de una pulgada aquí, una hembra, una rosca hembra eh, para tubo para encolar tubo. Entonces, en esta parte aquí va enganchada, enroscada. Y aquí le pongo un tubo 32 con un poco de cinta para que encaje bien, un codo para dejarlo fijo hacia arriba y nada. Y esto, pues directamente aquí unido que, bueno ahí tiene el tubo está perforado por todas partes para que no entre porquería y así mismo este sistema pues sería válido también pues para alimentar un ariete de una bomba de ariete de una de media pulgada a tres cuartos de pulgada para una pulgada se quedaría un poco corto ya pondría para una pulgada habría que poner un, una T, dos, con dos codos mirando para arriba y dos sistemas de filtrado para que entre suficiente agua por el tubo y, y nada más y con esto pues de ahí cojo y eh, busco una, una, un salto de agua o algo así cuando, como comentaba eh, cuando llueve tiende a venir el agua por toda esa zona y se forma una regata o como lo queréis llamar. Y entonces, pues eso, se busca un salto, un punto donde poner. Eh... El agua lo diriges aquí pues como medianamente puedas, o bien con un tubo, con una teja Cada uno tiene, se busca la vida como puede, ¿no? Como sepa, mejor sepa. Y ya está. Y de ahí a la manguera, y así siempre tiene su flujo constante de agua. Eh, hasta la próxima.